Este último módulo, el módulo séptimo, habla de distintas formas de la competencia imperfecta que podemos encontrar, además de lo que ya hemos estudiado en el módulo anterior, el módulo sexto, que era la del monopolio. Recordemos que la competencia imperfecta se caracterizaba por el hecho de que eh, las empresas eh, que actúan en ese mercado se enfrentan a una función de demanda con pendiente negativa y que tienen un cierto poder de mercado tienen un cierto poder, en mayor o menor medida, para fijar los precios del mercado o las cantidades intercambiadas en el mismo. Los epígrafes de los que consta este módulo son cuatro. El primero será el del de oligopolio. A continuación hablaremos de la colusión y la competencia en el oligopolio. El tercer epígrafe habla de la competencia monopolística. Y finalmente... Hay un pequeño epígrafe dedicado a la diferenciación de los productos, la política de marcas y la publicidad. En este primer epígrafe eh, tenemos que hablar del oligopolio. ¿En qué consiste un oligopolio? Eh, un oligopolio es un tipo de mercado en el que son pocas las empresas que satisfacen la demanda. Por lo general, se suele asumir que el bien que produce es un bien homogéneo, por lo que los consumidores son indiferentes entre adquirírselo a una u otras empresas, si bien algunos autores no le dan excesiva importancia a este tema, con tal de que sean pocas empresas las que abastecan el mercado, que haya una alta concentración en el mercado. Ese grado de concentración se mide por el generalmente por el porcentaje que representan dentro del total del mercado unas pocas empresas que son las que llevan, digamos así, la voz cantante en el mismo. El oligopolio es un tipo de mercado, como decíamos, de competencia imperfecta y en el cual, por consiguiente, el ingreso marginal diferirá del precio. Siempre el ingreso marginal será inferior al precio como ocurría en el monopolio. En el oligopolio, como vamos a ver en el segundo epígrafe del tema, pueden darse posturas colusivas, que son posturas en las que tomen acuerdos, o bien las empresas existentes en el mercado, o bien posturas en las cuales eh, busquen la competencia entre sí, eh, buscando una mayor cuota de mercado, etc. Cuando se estudia el oligopolio, se suele empezar estudiando el duopolio. El duopolio es cuando son únicamente dos empresas, puesto que al, al estudiar este tipo de mercado podemos extrapolar las consecuencias al hecho de que hubiesen muchas empresas más en el mercado. Los duopolios eh, se pueden estudiar eh, de una forma estática o de una forma dinámica. Eh, de una forma estática se envía el modelo de Cournot, cual la variable por lo general de decisión suele ser las cantidades. Entonces las empresas deciden simultáneamente qué cantidad van a producir y eso eh, les llevará a obtener mayor eh, mayores o menores beneficios. Eh, es importante destacar que en el oligopolio hay una gran interdependencia, que lo que unas empresas hacen afecta directamente a cuál vaya a ser el beneficio que otras empresas vayan a, a poder obtener. Además de esas decisiones simultáneas eh, al estilo de Cournot el modelo de Cournot, podemos encontrar también modelos en los cuales eh, existen empresas que son líderes en el mercado, que toman sus decisiones antes que las demás y que por lo tanto llegan a marcar bastante la pauta de cómo vaya a poder ser el comportamiento de las demás, lo que se conoce como modelo de Stakenberg, el modelo de líder y seguidor. Es muy importante en este momento darnos cuenta de que quien actúa en primer lugar y adopta ese papel de líder eh, no toma sus decisiones de una, de una manera totalmente autónoma, puesto que eh, ha de ser consciente de que la reacción que a continuación vayan a tener el resto de empresas, el resto de participantes en el mercado, también va a afectar a sus beneficios. Aunque tú seas el líder y tú marques la pauta, luego lo que los demás vayan a hacer también eh, afectará a tus beneficios. Por lo tanto, eso es algo que has de tener en cuenta cuando tú tomas tu decisión, el pensar en de qué forma van a reaccionar los otros. No son solamente dependientes los que están, los que actúan en segundo lugar, son dependientes de lo que ha hecho el primero, la empresa líder en el mercado, sino que también eh, lo que vayan a poder realizar, en segundo lugar, arroja una sombra que, eh, a, que marca cuál vaya a poder ser el comportamiento de la empresa que es líder en el mercado. Tanto en este modelo de no, ComRod como destaque, el que hemos mencionado, eh, hemos dicho que la variable de decisión suele ser considerada la cantidad. Pero, igual que ocurre con el monopolio, que decíamos que la cantidad, tanto la cantidad como el precio pueden ser la variable, de decisión, eh, igual ocurre en el oligopolio. Si la variable de decisión son los precios, estaríamos hablando del modelo de Bertrand. Bien, todos estos modelos, a partir de ejercicios, eh, los tenéis explicados en el tema que, se os, que sos, se os apunta en PDF. Es interesante destacar, en estos modelos, cuando estábamos hablando de, de que unas empresas actúan antes que otras, que los resultados van a depender también de esa otra variable que hemos mencionado, que es el hecho de que la, lo que se decida sean las cantidades o sean los precios. En efecto, si son las cantidades la variable de decisión, la empresa que actúa en primer lugar se va a poder posicionar en el mercado y eso va a marcar, como decíamos, una pauta para las demás, saliendo beneficiada la primera frente al resto. Sin embargo, si la variable de decisión eh, son los precios, la empresa que actúa en primer lugar se encuentra en desventaja frente a quienes la vayan a seguir. ¿Por qué ocurre esto? Porque si yo fijo un precio de 10, 10 unidades monetarias, quienes me siguen pueden fácilmente fijar un precio ligeramente inferior, de 9, de y 9 medio, de tal forma que si existe si existe información perfecta los consumidores van a decantarse por esa actuación por lo que ellos le perjudican la empresa que actúa en primer lugar si son los precios la variable de decisión se ve perjudicada frente a aquellas que actúan a continuación es en estos modelos lo decimos, de decisión secuencial no de decisión simultánea ya sabe los precios ya sabe las cantidades el siguiente epígrafe dentro del módulo es el que nos habla de la colusión y la competencia en el oligopolio. Existen ambas posibilidades, existe la posibilidad de que las empresas puedan verse tentadas a actuar de forma monopolística, actuar de forma conjunta como si formaran un monopolio en aras de obtener un mayor beneficio actual. Punta decidiendo precios o decidiendo cantidades, repartiéndose en definitiva el pastel del mercado. Eso es esa actuación colusiva que se conoce con el nombre de cártel. Hay que destacar, no obstante, que los cárteles pueden ser inestables. ¿Por qué puede un cártel ser inestable? Porque si todos acordamos fijar un precio de 8 y luego yo fijo un precio de 7. Pues es muy probable que me lleve una mayor cuota de mercado que los demás y salga a beneficiar. Pero ese mismo razonamiento que hago yo lo pueden hacer todos los demás, y entonces todos ir bajando el precio, bajando el precio, bajando el precio, tendiendo de nuevo a una situación similar pues, a la que podría existir en la competencia perfecta. De ahí esa posible inestabilidad de los cárteles, de esas posturas colusivas. Sin embargo, y de forma que se introduce la competencia en el mercado. Sin embargo, como decía, hay algunos factores que pueden facilitar la pervivencia de esos cárteles. Eh, esos factores son, por ejemplo, el hecho de que si las empresas producen un bien similar, pues lógicamente van a tener unos costes bastante similares. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las gasolineras. Eh, a veces se ha multado en España a las gasolineras, a las empresas de distribución de, de carburantes y tal por, por haber llegado a acuerdos conclusivos, puesto que sí, suelen existir legislaciones en contra de este tipo de prácticas monopolísticas, eh, puesto que, como vimos en el tema del monopolio, sabemos que perjudican al bienestar de los consumidores, por ese coste social del monopolio. Sí, eh, actúan de manera coordinada fijando precios anormalmente altos eh, pues eh, se puede intervenir sobre ello. Pero claro, las empresas tienen una senda en la manga en el hecho de decir, bueno, es que a ver si yo tengo estos costes si yo compro el petróleo compro a, tal, a tal precio tengo unos costes salariales similares tal, es normal que al final el precio que fijemos sea bastante similar. ¿no? Entonces ahí se pueden eh, escudar un poco en esa excusa, ¿no? pero ya como decíamos, el hecho de que tengan costes similares puede llevarles a fijar precios similares. Del mismo modo, el hecho de que haya pocas empresas en un mercado pues facilita en el hecho de que se conozcan, si se conocen, es más fácil que alcancen acuerdos ¿no? frente a lo que ocurriría en la competencia perfecta que al existir da la organización del mercado, que son muy numerosas las empresas, es mucho más difícil que se establezcan esos canales de comunicación que les propicien llegar a acuerdos. Ese sería otro de, eh, de los motivos por los cuales los, los eh, comportamientos colusivos en el oligopolio podrían permanecer. En la misma línea, si existe una empresa dominante en el mercado que va a marcar las pautas a las cuales todas se van a, a, a unir, pues eso puede producir también eh, una mayor eh, posibilidad de que se produzcan este tipo de comportamientos corrosivos Finalmente, también el hecho de que haya estabilidad en el mercado, si no, las empresas no, no sienten de que haya nuevas empresas que quieran entrar en el mercado, una competencia adicional pues, pues pueden reforzar eh, esa tendencia hacia la colusión, hacia, la polusión, hacia el, el alcanzar acuerdos, ya sea en precios ya sean en entidades. En este tipo de mercado, de la competencia monopolística, como ocurría en la competencia perfecta, existe libertad de entrada y salida en el mercado si sí, existen beneficios extraordinarios en el largo plazo de las nuevas empresas que se verán atraídas por los mismos, lo que hará que caiga el precio y disminuyan los beneficios que se obtengan. Además de existir esta libertad de entrada y salida en el mercado, tenemos otra característica adicional que es que el precio de equilibrio es superior al coste marginal, como ocurría en el ingreso marginal igual al coste marginal ocurrirá que el precio será mayor el coste marginal del equilibrio bien, ¿cuál será la representación gráfica de la competencia monopolística? pues la que tenemos a mi espalda, es exactamente igual que la de un monopolio pero con una función de demanda más elástica en el del monopolio, la más rígida aquí es más elástica por esa existencia de sustitutivos que hemos señalado si la función de demanda es esta, la función de ingresos marginales tendrá que ser de esta forma. La función de costes marginales es como la que hemos estudiado y la función de costes totales medios igual, puesto que alcanza su mínimo dentro de, donde corta con la función de costes marginales. El equilibrio no se alcanza, donde el ingreso marginal es igual al coste marginal, por lo tanto, esta es la cantidad óptima que ha de producir y el precio que está para los consumidores es esta Por consiguiente, el beneficio que se obtiene en la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales, dado que estos son los costes totales medios, este es el beneficio, este es el beneficio que exista especialmente en el corto plazo. ¿Por qué decimos que especialmente en el corto plazo? Porque de cara cada largo plazo, como hemos dicho, existe libertad de entrada y salida en el mercado, Nuevas, nuevas empresas podrán estar interesadas a, a trabajar en él. ¿Y eso en qué repercutirá? Repercutirá en una disminución de la demanda que tú tienes. Si la demanda se reduce, de cara a largo plazo, eh, haciendo desaparecer esos costes, eh, perdón, esos beneficios extraordinarios que estamos teniendo, pues tendríamos un desplazamiento paralelo hacia abajo de esa función de demanda de tal forma que esos beneficios extraordinarios desaparecen Esos beneficios extraordinarios desaparecerían. Hay otra, hay otra característica en, importante e interesante en la competencia monopolística que es el hecho de que existe un exceso de capacidad. ¿En qué consiste ese exceso de capacidad? Ese exceso de capacidad eh, hace referencia al hecho de que en el largo plazo no se están minimizando los costes medios, como sí que ocurriría en un mercado de competencia perfecta. No hemos estudiado soy consciente de que la competencia perfecta no hemos estudiado el largo plazo, aun cuando lo tenéis en el material que se os ha entregado en el PDF, pero es importante señalarlo aquí de que ahora la competencia monopolística la existencia de ese exceso de capacidad. Si lo representamos gráficamente de nuevo podemos ver que en esa entrada de empresas en el mercado, cuando existen beneficios extraordinarios en el corto plazo, iban a desaparecer, iban a desaparecer los beneficios hasta tal punto que se reduciría la cantidad producida a lo que tenemos aquí señalada es decir, maximizando el beneficio, si pues esta sería la cantidad que el ingreso marginal es igual al costo marginal eh, y el precio que se fijaría sería este este sería el precio que viene, porque es el precio que estaría impuesto a pagar los consumidores por esa cantidad producida bien, aquí estamos viendo que efectivamente existe ese exceso de capacidad por el hecho de que esta cantidad que es óptima para la empresa es inferior a aquella que le haría, que le haría minimizar los costes. No está produciendo en el mínimo de los costes totales medios como sí que ocurriría en la competencia perfecta. Tiene capacidad para producir, si produjese más estaría minimizando sus costes medios, podría hacerlo a un coste menor. Y sin embargo, eso no ocurre. Este es ese exceso de capacidad que existe en la competencia monopolística. A pesar de que hemos explicado que la competencia monopolística puede desaparecerían los beneficios extraordinarios en el largo plazo, podemos observar en el mundo real que pueden, per, pueden pervivir, pueden perdurar a lo largo del tiempo, y esto puede producirse por distintos motivos. Uno de ellos es que la libertad de entrada y salida en el mercado. De, de alguna forma limitada. Eh, también pueden existir problemas de indivisibilidades, es decir, que el hecho de que entre una nueva empresa en el mercado, pues no ve como para que todas, ninguna de ellas puedan seguir y por lo tanto no entra y estamos poniendo una traba en ese sentido también a la libertad de entrada en el mercado. También puede existir una información imperfecta, es decir, que no siempre se cumplen todas las características, como Hacemos, eh, de manera total y por lo tanto eso puede, puede provocar esa pervivencia esa de los beneficios en el, en el largo plazo. Y también puede ocurrir que exista una competencia no basada en los precios sino en otras características, como lo que decíamos de la publicidad, la política de marcas, etc., la diferenciación de productos. Eh, ¿En qué consiste esto? Bueno, pues esto consiste en que, claro, los oligopolios, como hemos visto, que producen un bien homogéneo, pero también podemos intentar diferenciar nuestro producto. Que mi naranja no sea una naranja, sea la naranja de la marca Torres o de la marca tal Entonces esto eh, intentaremos a través de la publicidad y apoyándonos en el hecho de la marca, intentaremos diferenciar nuestro producto. Al diferenciar nuestro producto, lo volvemos consiguiendo que tú no vayas a comprar leche sino que vayas a comprar leche pascual ya eso es otra cosa diferente ¿eh? aunque existan sí, bienes que sean perfectamente o casi perfectamente sustitutivos gracias a la política de marcas conseguimos diferenciar el producto y eso nos va a permitir nos va a permitir eh, un mayor control sobre la demanda eh, de hecho con la publicidad lo que se busca Básicamente son dos cosas. Una de ellas es que la función de demanda, la función de demanda se vuelva más rígida. Se vuelva más rígida. Es decir, conseguir una mayor fidelización de los clientes. Los clientes ya no van a comprar leche, sino leche pascual. Por lo tanto, aun cuando la leche pascual sea, sea más cara, pues la cantidad de, que van a perder en ventas será menor. El otro efecto que se busca con la publicidad es incrementar la demanda. La demanda. No solo que se vuelva más rígida, sino que sea mayor, para cada nivel de precios sea mayor. Son los dos principales efectos que se pretenden conseguir con la publicidad. Aparte de toda una serie de cuestiones, como el hecho de que la publicidad es necesaria para introducir nuevos productos. Un producto que nadie conoce, nadie va a desear comprarlo. Un producto nuevo, pues si no eh, existe un boca a boca muy potente, pues será necesario ¿verdad? un incremento en la... La publicidad tiene una serie de cualidades, como son el hecho de que eh, nos ayuda a conocer mejor los productos que, que existen en el mercado. También es fundamental para introducir productos nuevos en el mercado, que en caso contrario no se conocería y no se demandaría. ¿no? Eh, muchas características positivas tiene la publicidad en ese sentido. Por otro lado, a la publicidad se le, se le achacan una serie de, de factores negativos. ¿no? El principal de ellos es que crea necesidades y al crear necesidades crea escasez. Eh, cosas que antes eran absolutamente innecesarias, hoy en día eh, forman parte de, de, la, de la obligatoriedad de tenerlas eh, imperiosamente. Todo esto son características que están presentes en la publicidad. También entre lo positivo, que me había olvidado, está el hecho de que eh, puede facilitar con el incremento de ventas que hemos señalado hemos señalado aquí gráficamente el incremento de ventas puede facilitar la aparición de economía de escala, es decir, que los costes finalmente sean menores que se pueda producir de una manera más, más barata lo lo va a beneficiar a todos los intervinientes en el mercado bien, no me queda más que despedirme, esperar esperar que este curso introductorio a la microeconomía os haya sido de interés y, y nada, daros las gracias Thank uh -huh.